Qué tal, cómo están todos? Un capítulo más de esta primera temporada de eh, BC Tour, donde, como saben, el primer eh, país que estamos visitando es Costa Rica y, pues, donde hemos aprendido y conocido varias personas que no teníamos por ahí en el radar y que, pues, obviamente es hora de decirlo que son muy, muy, muy talentosas y, pues, ahorita toca el toca el caso con, con nativo en este caso con el buen Philip que nos está aquí a, acompañando y que nos va a contar, eh, bueno, que primero lo conocimos y que no sabíamos que era de Costa Rica, pensábamos que era de otro país, lo quisimos ver por allá no está. Ahorita nos va a contar como todo esto, todo este relajo que, que trae. Este, y pues nada, pues gracias por tomarte el tiempo. La, la ahorita, es, como lo está notando, lo estamos haciendo... Este, a distancia, pero ahorita ya van a saber por qué. Bienvenido, Es Muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí. Bueno, ahí, aquí todo el gusto de verlo. Nos, nos hablamos un poquito por allá en Costa Rica, ahí remoto. Y, uh -huh. y bueno, allá de vuelta en México, entonces de remoto también, pero un placer igual. Muchas gracias a ustedes ahí por sacar el tiempo más bien. No, no, gracias porque estamos a 13 horas, si no mal recuerdo, de diferencia y este ah. y aquí le andamos sufriendo con la tecnología pero lo estamos logrando <risas> lo logramos al final pero siempre y sí, cabezones aquí logrando esos esfuerzos y para compartir y, y todo ese resto sí muchas gracias cuéntanos qué es nativo cuéntanos bueno sí primero qué es nativo quién es bueno, nativo forma? qué hacen nativo este pues este nosotros este nosotros arrancamos eh, pues el, el, el núcleo, bueno debí haber preparado esto, pero bueno, el núcleo de, de nuestro es este, el, el diseño gráfico y del diseño gráfico nos movimos eh, para, para el graffiti y, este, y en realidad, bueno, eso es en temas personales, pero entonces nosotros, perdón, perdón, para arrancar de nuevo, déjenme empezar de nuevo. Nosotros comenzamos en el 2010 con juguetes eh, comerciales, de hecho, juguetes comerciales, entonces de trabajar masivo. Entonces, de hecho, bueno, aquí le, estaba, le tenía la muestra. Digamos, esos son los, los dinosaurios con los que trabajamos. Entonces, estos eran los eh, Predosaurus. que es una, una compañía eh, de juguetes en, en Hong Kong. Entonces, eh, teníamos estos y los, los zombies que le, le estaban enseñando antes. Esos sí, lo, eso sí los vi, ¿eh? Están sí, buenos. Entonces, estos este, eran, eran juguetes masivos. Eran juguetes para vender en supermercados, en, en tiendas de juguetes, de... Eh, comerciales y, y todo ese resto. Y este bueno, ahí renunciamos a esa compañía y empezamos con el, con el street art y el graffiti y todo ese resto y seguimos trabajando eh, con diseño gráfico, pero llegó un punto que decíamos, o sea, necesitamos juntar todas las cosas que nos encantan, porque o sea, del trabajo que hicimos con, con juguetes en, en, en, en la compañía anterior, nos encantó ese trabajo y nos encantó el trabajo que estábamos haciendo con el graffiti y luego, este, o sea, era, era el chance de, de, de juntar todas las cosas que nos gustaban. Todas las cosas que nos gustaban los juguetes y el graffiti y el arte en general y esa cultura colectiva que, que, que, que nos gustaba tanto. Entonces, eh, de ahí, este, pues arrancamos hace dos años con este, el proyectito, que es el, el, el, nuestro Blind Boxes, que bueno, te hicimos llegar ahí, que ya, ya lo dije. y muchas no, gracias, muchas gracias. Por no, los muchas gracias por recibirlos. Entonces, este, bueno, este es el... Este es el este nativo, nativo. Nosotros somos un colectivo de, de graffiti y art toy que estamos desarrollando desde hace, a los artes para dos años y este con eh, eh, comerciales desde el de 2010 y graffiti desde hace seis años más o menos. Entonces más o menos esos somos. Hizo eso un, un colocho, pero pues bueno, más o menos así. Ok. Ahora cuéntame, ¿cómo, cómo, está, cómo estamos ligados de, con Costa Rica? Porque ahorita estás en, en... Este, Hong Macao. Macao el... okay, okay. al sur de China, a la sur parte de Hong China. Kong. Okay. <ríe> entonces, bueno, todo el mundo conoce más que nada Hong Kong, Ajá. Y, pero Macao, Macao no lo conoce mucho, Macao es una, una ex colonia portuguesa, entonces eh, estamos a la parte de Hong Kong, al sur de China. Y eh, el tema es que sí, o sea, este, yo salí de, de, de Costa Rica en el 2010, de hecho, salí de Costa Rica en el 2010 para trabajar en esta compañía de juguetes en Hong Kong. Y este, pero bueno, yo soy Tico, o sea, yo, yo soy Tico chino, yo soy mezclado chino, Tico, pero ni siquiera hablo en chino, entonces yo soy, eh, soy, un, un chino soy un chino de paquete. Entonces, el hardware, el hardware es, es chino, pero yo soy Tico, eh, Tico. tico. Eso. Entonces, desde acá, remotamente, hemos, eh, hemos estado trabajando, pero siempre con esa, esa ansiedad por tratar de conectar con la, la, la, la, la familia latina y esa comunidad latina, entonces... Siempre estamos ansiosos con eso, entonces por eso estamos extra felices aquí compartiendo con, con ustedes. Ok, muchas gracias. Ahora cuéntanos, eh, antes, de que, antes de que andemos en, en estas figuras que, que tienes por ahí que se ven, eh, ¿cómo ves tú el movimiento? Ahora te voy a preguntar, yo creo que hace rato estábamos platicando fuera, de sí que fuera, fuera del aire. Este, cuéntanos, ¿tú cómo ves el art hoy? Eh, Primero en China, digo en China, en este primero en Costa Rica y luego fuera de Costa Rica. Pues sí, o sea, este ahí el, el, el tema con Costa Rica es que ese es este bueno ya así ahí lo que lo que viendo con la, la entrevista con Luis y hablando con, con Luis ahí también es este sí es, es bien lento es bien pasivo y, y este, yo creo que o sea es este bueno está, está lo, lo que me faltó sí, a, a comentar más ahora, bueno, lo comentamos ahora en la entrevista, es que, es que sí, yo siento como que eh, falta dar ese, ese brinco definitivo de, de, de lo que es a, a el, el trabajo artesanal al harto al y, y lo que, lo que uh -huh. yo diría como la, la, la categoría así fuerte, así, de lo que es lo que es de verdad, el harto el y entonces... Yo creo que esa, esa distinción es un poco abstracta para, para mucha gente porque, o sea, es como cuál es la diferencia entre, la diferencia entre una artesanía y un harto y todo el resto. Entonces, para mí, digamos, para mí lo importante es, es ver el componente del de de, de el trabajo de producción, digamos. Entonces, el trabajo de producción, la calidad de producción, digamos, la calidad de la idea, la historia y todo el resto. Las historias yo creo que ahí están, ahí está la creatividad, ahí está el talento. Pero entonces también este, bueno, la conexión de ese, de ese talento, esas historias con el, el tema de producción también. Porque, entonces uh -huh. por eso es que eh, digamos que estamos lentos porque sea de Costa Rica sí todavía le falta eh, volar machete para, para abrir camino para esos procesos industriales y esas economías y entender lo que es el valor de, del harto y, y, y el resto. Entonces este, está la, la, la intención, está la inquietud de, de unos pocos. Y este, no, yo le tengo fe, o sea, yo le tengo fe y estoy ansioso por ver las historias que, con, con las que la gente pueda salir ahí en, en Costa Rica, pero este, sí, bien lento, bien lento, y este, hay que, hay que punzar a la gente, hay que explicarle, hay que crearlo porque es, es muy valioso, y, pero, pero este, eh, ahí vamos, entonces, eh, sí, o sea, es este, es algo que, que ojalá ahí con Luis y compartiendo con, con ustedes también y podamos eh, juntar eh, esfuerzos para, para crear ese, esa comunidad ahí también. Sí, sí, no, seguro, seguro. Y sí, es lo que también te, te decía hace ratito y le decía a Lucía y a Dave también cuando lo platicamos, que sí si, si es lento, pero creo yo que lo poco que se ha hecho eh, se ha hecho bien, o sea, sí está bien marcado, pues, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita nos, los, ahorita que ya seguimos con... Con, con lo que ya hicieron ustedes, pero sí ya es marcado. O sea, es decir, bueno, pues a lo mejor eh, Dave y Luis y este eh, ustedes, por ahí había un par de personas más que no pudimos contactar y lo que vimos en, en la tienda EÑE, uh -huh. pues ya se, ve, ya se ve bien hecho, pues. O sea, ya está bien realizado, ya no necesitas como... O sea, este proceso de... de de prueba y error, creo que ya lo tienen dominado por lo menos las personas que ya lo están haciendo, entonces creo que ya sigue el, esta parte que dice, sobre todo el, el explicar a las personas, que lo conozcan, eh, no. hacer que lo valoren, concientizarlos, como toda esta parte ya sigue, es lo, yo creo que es el paso que sigue y de ahí van a salir también más, más personas que, que se sumen como a quererlo hacer y aquí que se sumen a quererlo coleccionar, porque también parte del del arto, y pues es que necesitamos gente que los arropen, que los valoren y que los compren, ¿no? Porque pues para poder sí, seguirlo sí, haciendo, ¿no? Entonces, sí, claro, creo no, yo claro. que la cadenita ahí va, va, va por buen camino, aunque como tú dices, creo que sí va lento, pero creo que va, va bien marcado ese paso. Sí. Este, y fuera de, fuera de Costa Rica... Por ejemplo, Costa Rica, pues este es, es, es fenómeno, digamos. Este, y, bueno, nosotros aquí en China, pues hemos participado de, de, de varios eventos en, en China. Entonces, son eventos de, de un fin de semana que son este viernes, sábado y domingo. Y entonces, este, son centros de, de exposiciones eh, gigantes. Son o sea, 100, eh, 200 eh, stands eh, con, con diferentes artistas, con sus propios productos y todo ese resto. y todos en diferentes calidades de producción, está la, todos los uh, diferentes estilos, y este, bueno, es el, el hype, así, la, la, la, la tendencia es muy fuerte, es el nicho es muy fuerte aquí, a, al punto que uno de los primeros shows a los que fuimos, este, eh, pues era, era ese, esa, eh, la, la fila, la gente que se quedaba de noche para el día siguiente durmiendo en la fila para entrar a, a, a la expo. Y era, o sea, cuando, cuando estábamos, o sea, preparando el stand cuando llevábamos las cosas para montar los banners y todo ese resto, estábamos como que, o sea, o sea es, de verdad eso es, es así, o sea, no es mentira, pero bueno, es, es la realidad y la gente está haciendo fila ahí. Y al día siguiente abren puertas y todo el mundo corriendo, o sea, la gente corriendo para tratar de ir a hacer fila primero, para ir a pescar las, las, las figuras que ellos ya, ya estaban bien en internet, porque o sea, el, el listing se, se ve en internet, en la página. Cuáles piezas están, cuántas piezas están, creen de cuáles artistas, quiénes están interviniendo y, y todo el resto. Entonces es este es emocionante, es emocionante y es este es algo que, que este bueno, se disfruta mucho porque o sea, y compartimos ese amor y esa admiración por esos eh, artistas. Entonces es algo que, eh, que yo digo, o sea, el valor de esto que que la gente eh, ve aquí, o sea, qué tan o sea, que la gente lo pueda sentir, pero o sea, yo me emociono hablando de esto, contando esas cosas, y este, que la gente sienta eso, que la gente vea el, el valor de esas cosas. Yo creo que la gente, la gente necesita eso. Entonces, en Latinoamérica necesitamos eso, porque tenemos, tenemos muchas ideas, tenemos mucha cultura, que, eh, que son recursos para crear esas cosas, y está ese hueco ahí. Pero entonces hay que, hay que llenar ese hueco, sí. este, y entonces hace falta. Entonces, es maravilloso, es maravilloso, es emocionante. Sí, qué chévere que cuentas eso. Sí, yo creo que es el sueño de todos es el que se formen y, te, y se peleen eh, en el buen sentido de, de la pelea de por, por una pieza tuya. Yo creo que es el sueño, sí, el ver gente formada en un evento donde, claro. tú, donde tú eres parte claro. es, es lo mejor. Claro. Este, pero sí, como tú dices, pues vamos a ver qué. Cada quien está poniendo su, su granito y yo creo que el estar haciendo todos estos deduces, sí, sí. como decíamos, y estarnos apoyando, es. Es, es, va a ayudar mucho. Así es. Ahora cuéntanos, cuando empezaste a hacer, ya, ya nos contaste que empezaron en el 2010, el este, uh -huh. cruce del graffiti, el Art Toy, ¿cuál fue con las primeras piezas que se salen de estos que nos enseñaste, como de los comerciales, las primeras piezas y personajes de, de Art Toy? Las primeras piezas, pues, este, sí, son, eh, pues, eh, es, es un, sí, es un tema curioso, o sea, de la, ahí, ahí, les contaba que, digamos, de la, el, el chance que tuvimos fue un chance excepcional, o sea, se, se nos apareció la, la oportunidad y, y, y pudimos sacar el, el, el, el, el funding, el presupuesto, eh, se me va la, la palabra. Eh, el fondeo. El, el, el fondeo, sí, el, el, el presupuesto, el fondeo para el presupuesto para crear estos blind boxes. Y este, pues dijimos, bueno, es, es un compromiso súper grande. Y este, y es este, bueno, por lo general la gente arrancaría con. Ah, no los ha abierto todavía. No está abierto no, ahorita, no. entonces. Me, me, ah, bueno, estaba, aquí. me estaba esperando a hacerlo aquí en vivo contigo. Qué presión, eh, qué presión aquí eh, <risa> ver a y Chile abriendo aquí el Blind Box en vivo. Y <risa> sí, entonces arrancamos eh, con estas. Y este, ha sido el, el, el proyecto chineado así, con sentido que nosotros eh, le pusimos todo el cariño ahí, si ves el, el empaque, o sea, cada detalle de los, de los empaques, las, las ilustraciones, la, las bolsitas, las tarjetas, exacto, ah, ese es el, uno de los favoritos, qué éxito, qué éxito, ese es el, el Briggs, entonces, el, el grafitero precisamente, entonces, aquí está, bueno, ahí lo, ahí lo tengo también probado, bueno, son, do son dos series, ¿no? Son dos series diferentes. Son dos líneas diferentes. Entonces, una es, una es Mojo y este es Birdtime. Entonces, este, Birdtime es el que está viendo ahí en este momento. Y, este, bueno, yo vimos cuál le apareció. <ríe> Era Bricks. Entonces, ya ves. Entonces, ese, ese es el grafitero. Y, este, y viene con los tags, el, el, el throw up eh, eh, detrás en la espalda, porque cada uno tiene su propio, su propio diseño de... de de, de throw up eh, de graffiti entonces este bueno ese este es el proyecto chido, esa es el, la, la primera línea que, te, que sacamos y este han sido han sido dos años que, que hemos eh, hemos luchado ahí está míralo <ríe> y bueno nos quedamos hemos estado o sea hemos estado contentos con, la, con el, el, el producto y, y bueno hemos recibido buenos comentarios y nos nos ha, nos ha motivado, nos ha motivado, nos ha costado salir adelante con el tema de la pandemia y todo el resto, pero, pero, este, bueno, ahí, cada vez que alguien recibe la, la piecita, que entonces que, que entiende que ahí está todo el cariño, de nosotros, todo el trabajo a de nosotros de, de, de todo ese, ese tiempo que invertimos las noches, eh, tarde, la, las, las largas horas dibujando y, y diseñando y probando diferentes cosas, todo el resto, entonces, esa es una, y la otra, eh, sí, es, es mojo ahí está la tarjetita y todo, así es, a ver cuál, a ver muy cuál chido, a... entonces fíjate, esto es, también no, no es algo tan, tan común o tan normal, tan, te, te quería preguntar, porque pues no es no. común que tu primer y sea una miniserie de vinil, o sea, Exacto, con todo, sí. sí, sí, fue una, una suerte grandísima que, Sí, era el intimidante, o sea, aún todavía es intimidante porque, o sea, mover tanto producto sin ser, sin tener una trayectoria conocida, pues este, o sea, esa apuesta esa es grande, ¿no? Como decimos en Costa Rica, es meterse en camisas de 11 barras, pero, o, o sea, nos, o sea, dijimos, de, o sea, de ahí, si, si se nos presenta la oportunidad, o sea, cuánta gente quisiera tener la oportunidad, cuánta gente quisiera tener chance de hacerlo, y bueno, si tenemos el chance de eso, <ríe> el Sasuke ese, ese, ese es basado en, en, en el sasquatch. Es el, ese es basado en el sasquatch. Entonces viene, viene con el, el, el pelillo y toda la zona. Y viene con la tarjeta también. Éxito, éxito. Okay, okay. Son, son, son de buen tamaño. A ver, a ver, aquí tengo... No tengo un Duny, pero tengo... Tengo un... este Sí, ese, ese le, sí, lo tiramos así, parecido a la, dentro del estándar de la categoría, de la del estándar de la categoría de 3 pulgadas, entonces sí lo tiramos este, para, para estar eh, sí, en, el, en el rango de la tradicional de la, de la categoría. Entonces... Pues sí es más este, un poquito más, de, más grande que 3 pulgadas, ¿no? Que es la Fat cap, y acá este 3.3. pulgadas, 5, ¿no? es el Cranky, ¿no? Sí, 3, son como es, 3.5. Son, son algo así, exacto. Perdón, sí. no, está no, no chido eso. ¿eh? Está chido. Pero sí, es un, es un tamaño rico. En realidad, en realidad, para mí, o sea, yo eh, en un principio yo quería hacerlos en 4 pulgadas, que son estos. estos, estos son las impresiones eh, 3D de prueba, las pruebas que hicimos. esas son las pruebas que hicimos este, al, al comienzo. Entonces ve que, bueno, aquí está el, el mismo, pero el, el final. Entonces este es el final y este oh, es el 4 okay. pulgadas. Ah, en, realidad, sí, en, pro, en, proporción, en proporción sí se va haciendo no nada más más alto, sino más, más ancho. Sí, sí, sí, claro. Entonces, ve, digamos, demo, la de 3 pulgadas es, es, es bonito, me gusta mucho, es, es como cute. Pero a mí me, me encantaba la, sí. la, la versión de 4 pulgadas, porque el, el visual me parece más, más chiva, o sea, el, el, el feeling de, de sostenerlo me parece más, más, más bonito, pero pero para entrar en la categoría y para tratar de re, re, reducir un poco los costos, entonces esa fue la, el tema de producción y el tema de, de, de la economía, que, que entonces lo, lo redujimos a tres pulgadas, pero este, igual estamos contentos entonces con esto. Sí, y como entonces, no. Sí, sí, sí, o sea, es, es por eso fue que, o sea, dijimos, o sea, es, es meterse en camisa 11 barras sin hacer un blind box primero, sin hacer el camino con las, las figuras más grandes, pero... Teníamos que hacerlo. Entonces eh, arrancamos con esas y ya luego, sí, entonces eh, eh, ya empezamos a salir con las grandes. que Aquí estamos con, con las grandes. Aquí oh. que les había enseñado un poquito. Entonces, esto, eh, sí, digamos, es una de las, de las impresiones que eh, habíamos usado por unos trofeos hace un tiempo, unos, eh, por unos eventos de, de b-boys aquí en Macao. Esta es una que, que teníamos en exhibición en el evento anterior que que tuvimos en, en diciembre entonces es una de las figuras sí pintadas aquí entonces eh, por nosotros y este igual con las de moyo las de moyo tenemos aquí este, este akira entonces aquí con el el, el trabajo uh -huh. entramos de pintores y la, lo hacemos aquí entonces so, solo una pieza una por una pero este Igual, o sea, con todo, con todo el, el, el respeto a la cultura y con todo el respeto a la, a la, a la tradición. Entonces es que, que estamos tratando de, de aplicar lo, lo que conocemos y lo que, lo que disfrutamos de las otras culturas, de la cultura del graffiti y lo que conocemos de la industria del de, de juguete, de, de, de retail, al arte. Por, porque, porque es como una manera de, de juntar todas esas cosas que nos gustan, de, de, de todas esas diferentes eh, eh, maneras de expresar, el arte pues entonces este sí es, hemos estado con, con esto entonces estas son resinas estas de acá estas son resinas entonces son pesaditas y todo el asunto entonces eh, vamos con estas y para este año estamos planeando una figura sí una figura en vinilo en, en, en suave no, ¿en para Sofubi? el sufugi eh, estilo sufugi hemos estado con cambios y cambios y cambios porque Chica. Sí, sí, entonces ahí vamos, eh, ahí vamos pacientes y todo, ¿no? porque hay que hacerlo bien, queremos hacerlo bien. Entonces nos ha costado salir con ese, pero ahí sí estamos más o menos, ahí sí estamos más o menos. A ver, a ver si tiene por ahí creo que tienes el cromado, ¿no? Ah, sí, el cromado está aquí, aquí está el cromado. Es el cromado que, que lo hicimos este, cuatro piezas, cuatro piezas, solamente y, la, y nada más como hacemos contra pedido. Entonces, este, sí, es, es una, una de las piezas más bonitas que, digamos, hemos disfrutado más porque solo es, o sea, es una pieza que a mí me gusta sentarme a verla. La, la tengo en una plataforma que, que es una de batería, que rota, y eso está lo ver, y, y ver los reflejos, nada más, y ver las luces, y, y uno, y no sé, yo me pierdo nada más. <ríe> sí, está la, chido. Eh, aparte, entonces, sí, es el tamaño, ¿no? También, como decimos, sí, ya más grande luce más, y luego... Sí, exacto, sí, porque sí, entonces esta es la de tres pulgadas, ¿verdad? de la tres digamos, entonces esa es la de 6 sí, entonces si una pieza así ya luce más para ponerla para, para en el estante y, y el asunto y de hecho es, esta también la hicimos para, de, de metro y medio para, una, para, un, para unos, un, un trabajo que tenemos con unos murales, entonces pintamos unos murales y tuvimos unas esculturas, dos esculturas de bollo de, de, de, de metro y medio que entonces los tuvimos para, para que pintaran, las pintaran, la niños. Entonces tuvimos un taller con los niños, entonces pintaron figuras, y eso estuvo súper bonito. Entonces, hemos, hemos tenido mucha suerte de, de, de ser este, tener bastante apoyo al gobierno, digamos. Entonces, lo, parte, de, del, parte de, de, del, del presupuesto, pues eh, sí, lo hemos, lo hemos trabajado nosotros fuerte, pero este, el gobierno, de, hemos, de, hemos tenido la suerte que el gobierno de, de, de, nos ha ayudado con. con con presupuestos también para y oportunidades para hacer que ese proyecto también eso ha sido eso ha sido muy bueno también qué chido qué chido y cuéntanos cuáles son las dificultades de hacer de, de producir en vinil pero sobre todo una miniserie eh, que las cantidades los cómo escogen los diseños los tiempos las limitantes pues es, bueno le me faltó enseñar que los pequeñitos esos es son pitados de mano también entonces, oh. aquí está, digamos, la, la máscara Buruka también. Ahí, eh, Esa. Buruka. Este es eh, un ensayo de un, cring, un cringer. Un ensayo de un cringer aquí con okay. la máscara. Ese es el mini Akira. Entonces, ese es un ensayo para tipo de prototipo de, de mini Akira. Y un Yoshi. Aquí una, un mojo Yoshi. Se <risa> ve sí, chido. Sí, sí. Y esta es una colaboración con otro artista que nos customizó. A este es artista de aquí de Macao, quedó bien, bien chido esta, esta artista. Está chidita. Sí. Ah, bueno, así el, el, los retos con la, con la los blind boxes, pues los retos con los blind boxes eh, fue la, bueno, la cantidad de diseños, ¿verdad? Una, una por un lado, porque es este encontrar las apariciones de los diseños, encontrar eh, este, ¿cómo, cómo crear variaciones sin, sin afectar los moldes, porque digamos, estamos tratando de trabajar siempre en modular. Entonces, si, si ven los perfiles de Berta, de, de entonces el perfil siempre es modular, entonces lo que se varían son los, eh, los accesorios. Y bueno, se varía, se varía en como detalle de la escultura, pero el, el, el perfil es la, la base, verdad. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y este, bueno, como yo, eh, fue un poco más sencillo por el tema que sí, son todos iguales, pero el, el diseño, el diseño de, de, de la impresión es el, es el que cambia los colores. Pero entonces, el, sí, el, el truco de... lo más complicado yo creo que sí fue el, el tema de llegar al, al perfil eh, adecuado el, el recorte de, de, de los costos, porque sí o sea, cada cosita, cada variación puede significar este de aumentar el, el, el costo en un 10%, 20%. Entonces, con cada cosita, con colores, eh, con eh, los eh, eh, digamos, o sea, cada una de estas piezas tiene cuántos colores tiene: uno, dos, tres, cuatro, cuatro colores, cinco. Bueno, son, son, yo creo que iban por 10 ya, o sea, ya fue un ratillo, ya perdí la, la cuenta, lo bloqueé, el trauma, creo, <risa> el trauma, con el trauma lo, lo bloqueé, pero iba, estábamos en un punto con alrededor de 13 ops, 13 ops de, de, de pintura, de, de pintura, y eran demasiadas, y era el, record, sí, un el recorte, y ese, revisarlo con la fábrica, y revisarlo con el, con el ingeniero, y resto. Eso, eso fue lo más complicado, yo creo, lo más, más difícil. Pero este, eso es lo que eso es lo que digo o sea lo bonito de, de este tipo de de, de, proyecto, de este tipo de cultura es que es, es como conectar ese, ese aspecto del arte ese, ese aspecto de, de, la, de, de la historia que, que el artista quiere contar con el aspecto de producción porque muchas veces yo creo que sí, el, el, el, el error está en que la, la producción pueda afectar la historia o la historia puede afectar la producción ese resto entonces eso es un reto profesional, pues, un reto de creatividad también, o sea, cómo encontrar eso eso que a uno lo satisfaga como, como diseñador, diseña, como, como artista, al mismo tiempo que lo puede ejecutar, porque, o sea, una, una cosa es hacer tres piezas, que uno, uno las hace, y bueno, yo quiero hacer este detallito porque me parece muy bonito, y, y por qué no, pero de repente, o sea, si lo quiero aplicar a, ya a, un, a, un, a una ejecución industrial, Realidad. Sí, ya hay más limitantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece una... Fue un, fue un dolor de cabeza, pero este, una, una experiencia muy, muy, muy, muy rica, pues. Muy, se, se aprendió mucho. sí no, aparte te digo que cuando estábamos platicando eh, vía remota allá eh, desde Costa Rica, este, y que nos contaste que la primera, tus primeros Artois fue fueron estas dos miniseries, y yo dije, no manches, que... Que, que, que, que pues, qué chido, porque la verdad es que es algo complicado, por lo menos de este lado de, de Latinoamérica. Sí, entonces este, son esas cosas que uno dice. A veces, a veces a uno le toca, a veces a uno le, le, le caen las cosas enfrente y, y, y digo, si uno, si uno le, le agarra miedo a las cosas, pues se pierde, se pierde las experiencias, se pierden las oportunidades y... Y, y no, o sea, yo le digo, o sea, yo yo sí, como decimos, sabes que yo, le, yo le comía gallina, o sea, le tenía miedo a, al uh -huh. asunto porque es, es <risa> eh, bueno, este primer, el primer tiraje hicimos eh, eh, mil unidades, fueron, fueron mil, mil unidades y es mucha, y es mucha cantidad, sí. claro. Mi, ¿Son mil, mil, mil cases o mil de cada personaje? O... Mil de cada, personaje sí. Ah, mil no de cada personaje, sí. Mil de cada personaje, sí. Entonces, este... Uf, O sea, el susto, obviamente. Entonces, digamos que todavía tenemos stock porque hemos tenido retos, o sea, ese es el tema con, con el proyecto, porque el tema, o sea, una, una cosa es el, el, el, el diseño y otra cosa es la producción y otra cosa es el, la venta de las piezas. Entonces, ese es el tema. Nosotros somos un equipo de dos personas y uh -huh. entonces entre dos personas podemos diseñar. Entre dos personas podemos escoger los colores, podemos escribir las historias. Podemos eh, crear todo este, todo, todo el contenido lo podemos crear entre dos personas. La producción la podemos manejar entre dos personas. Podemos hablar con las fábricas, podemos eh, eh, hablar con los ingenieros, podemos eh, crear soluciones con ellos, dos personas. Pero el tema de, de, del marketing, las ventas, distribución y de la marca, eso es un tema que, digamos, es full time, digamos, solo de trabajar en Instagram para promover, y uno se come horas y horas y horas de tratar de crear contenido y, y este, crear, escribir textos, crear imágenes, crear ilustraciones, fotos, entonces eso es, digamos que sí, es, o sea, ha sido duro, ha sido duro, y más con la pandemia, más con la pandemia, sí. nos ha afectado muchísimo el negocio, entonces los planes que teníamos para crecer nos cambiaron completamente, nos cambiaron completamente, entonces eso nos, nos ha tenido un poco frustrados, pero estamos aquí cabezones, ahí tratando de seguir adelante igual. Sí, sin aflojar, sin aflojar. Eh, y qué chido, pues como tú dices, el, el, el tema es aventarse y ya en el camino vas viendo. Sí, como, como dicen, echando a perder se prende. Sí, sí, sí. Echando a perder se prende. Entonces me lo tomé muy literal. Me lo tomaba muy literal. Entonces, sí. aquí estamos. Eh, y ya, ya por último, para, para, para irnos despidiendo. Claro, claro. Eh, cuéntanos, eh, hace ratito decías que los, los cromados los hacían este, bajo, bajo encargo y todo esto. Uh -huh. ¿Dónde, pueden, este, ¿Dónde pueden comprar los productos? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Ustedes desde allí hacen envíos? ¿Cómo todo está esta onda de, de querer adquirir el, todo esto que están haciendo ustedes? ¿Cómo va? Pues... Después, pues este, eh, sí, esos cromados, digamos, sería directamente con nosotros, porque tenemos que, nosotros manejamos la producción de, de, de los cromados, entonces, este, eso sí sería con nosotros, digamos, las piezas, las piezas, eh, las piezas de, de, de resina también, las grandes, serían directamente con nosotros, por ejemplo, de estos, que estamos trabajando nuevas figuras también para, para este año, para llevar a Costa Rica, eh, vamos a tener una, una, una edición pequeña, corta, de, de otro personaje de estos. Entonces digamos como este también, entonces los, los, las la figuras de 6 pulgadas todas serían con nosotros, pero los eh, eh, los blind boxes si sí los tenemos eh, en, en América, los tenemos en, en Estados Unidos con Roto Fugi, en, en, en Chicago, los tenemos este, eh, en Costa Rica, entonces tenemos stock en Costa Rica que podemos enviar a, a, a cualquier parte de América. Y tenemos stock aquí, pero este, estamos luchando con ese tema de, de, los, de los envíos, el shipping, los costos, por el tema de la pandemia, igual siempre la pandemia, mm -hmm. pero si este, sí, tenemos stock en Costa Rica que nos pueden contactar a nosotros por medio de nuestra página en Instagram o, o, o Facebook, o en Estados Unidos con Roto Fugi, entonces y en Costa Rica que tenemos dos tiendas, eh, una es El Grande y UPE eh, de, mm -hmm. de, en Coronado en, en Costa Rica, no sé si pasaron por ahí, pero este, sí, entonces... Eh, Instagram, Facebook con nosotros o dos tiendas en Costa Rica y Rotofugi en Estados Unidos y ojalá alguna tienda nos reciba también en, en México pronto. <ríe> sí, sí, claro, claro que, que por ejemplo este pues por ahí estábamos diciendo que a ver si ahora que que, mande, que nos mande el paquete este y eh, nos va a mandar unas cosas de allá de, de Costa Rica a ver si se vienen unas cases. Eh, genial. Y de todos modos, de las que nos diste, este, pues yo creo que si la gente quiere pasar a la tienda y eso, ahí voy a poner, ahí las vamos a poner. Ah, eh, sí. Y ahí tomamos fotos y eso, para que estén en exhibición por lo mientras, y bueno, pues, si no, si alguien las quiere, también se las puede llevar, y después las reponemos cuando mandes otras, no, no pasa nada. El, ah, chiste no, es que, el chiste es que la gente los los, este, pues los, los adopte y los vea y los los sí, quiera sí, y sí. Los, sean parte de su colección. Exacto, no, y bueno, y, no, y con mucho orgullo para mí, digamos, o sea, es muy importante para mí que, que bueno, yo, yo me metí hasta el cuello con este proyecto, con un blind box, como estamos hablando, pero con mucho orgullo, o sea, digamos, que, eh, con orgullo y con dignidad, yo digo que, bueno, es un, un, es un blind box latino, es un blind box de Costa Rica. Es el primero y el único blind box de, de Costa Rica, y por eso, o sea, me tuve que pelear con con, con varias gente para, para ponerle aquí la banderita pero ahí, ahí hay una la banderita de Costa Rica ahí ¿eh? entonces ah, o sea, sí. con mucho orgullo ponerle la banderita pegar la banderita ahí entonces la banderita de Macao y la bandera de Costa Rica y este bueno yo decía yo decía esa bandera la tengo que poner ahí es, no pueden no ir ahí esa bandera porque esa bandera tiene que ir ahí y este y con mucho orgullo y con mucha humildad entonces ahí que, que la gente pueda pueda ver el, el, el esfuerzo que hacemos y lo importante que es esta cultura y, y este este tipo de industria para, para compartir eh, ideas, historias, eh, talentos y todo ese rasta. Entonces, que ojalá así la gente los pueda, los pueda tener por ahí, los pueda ver y los pueda disfrutar, ojalá. Y, no, y, y gracias a ustedes, obviamente, por, por el espacio, para poder compartir con ustedes y, no, y qué bonito de haber hecho contacto aquí. Que sepan que aquí en, en, en Macao, aquí estamos, todo, eh, cualquier persona que, que vea el, el, el episodio aquí o, o que nos encuentre por acá, felices de compartir conocimientos, felices de compartir recursos y todo ese resto, porque ahí como sigo diciendo todo el tiempo, lo digo, si salió uno adelante, salimos todo, todos adelante. O sea, salimos, sí, exacto, exacto, eh, así es esto. Entonces, así es. No, pues, pues muchas gracias y la verdad es que, como tú dices, la verdad es que sí es como para presumirlo, el, el, que sean blind box eh, latinas. El que sean, eh, que salgan de Costa Rica, que, que, que están empezando y que ya tiene su tiene representantes de este nivel y de esta calidad. Está, está muy chido gracias. y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué, vale qué bueno que lo estemos haciendo. Este, y pues nada, pues muchas gracias. Ahí están al pendiente de, de, pues de lo que sigue, tanto aquí en el, en el, en el canal de, de, de YouTube, como lo que sigue con, con cada uno de, de, de ustedes, y también lo que sigue, que pues ahí estamos platicando a ver qué más podemos seguir haciendo por aquellos lugares, bueno, por Costa Rica, porque contigo todavía se nos dificulta un poquito más. Este, pero eh, pues, por lo menos por Costa Rica, acá en México, los cruces que tenemos ahí, todo esto que hemos platicado, pues estén al pendiente eh, y pues apoyen, apoyen y valoren todo esto que que estamos haciendo eh, tanto los artistas y productores como la gente que le está dando difusión y todos los que están involucrados, las tiendas que alojan los productos, eh, o sea, es, realmente es una, también siempre se los he dicho, siempre es como una, eh, pues es, una, es un círculo que, que a todos nos, nos deja y nos beneficia y sobre todo que, que los que estamos dentro del círculo que eh, pues nos apasiona, ¿no? Eh, y el círculo me refiero al creador, al, al diseñador, al, al este, a la tienda, al que lo compra, al que lo colecciona, a, al que lo difunde, todos estamos como dentro, de la, dentro del mismo canal y dentro del mismo círculo porque nos gusta y nos apasiona, entonces, eh, pues ojalá seamos más este, y sigamos creciendo todos. Así es. Vale, sí, pues, gracias. pues muchas gracias por, por aceptar el, eh, la entrevista, por tener las atenciones, por los regalos, por, este, por, ya, por haber hecho ya estas, estas miniseries, este, y pues por, por todo, ¿no? Porque te digo, también por hacernos estos tiempos que, que yo sé que se nos complican por, por las... No, A ustedes totalmente, ustedes totalmente, porque aquí nosotros le, le admiramos mucho el trabajo que, que hacen ustedes y... Y este, nos, eh, nos motiva mucho, nos motiva mucho porque en, eh, si, si sacan el tiempo para hablar con nosotros, significa que estamos haciendo algo bien. Entonces, eso eso nos, nos, nos halaga mucho y nos honra mucho. Muchas gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Es mutuo, es mutuo. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos. Eh, cuídense y pues, sigan al pendiente de todas las redes sociales. Ah, tu, tus, sus redes sociales, que todos, obviamente va a aparecer aquí, pero a ver, dinos cómo se llama ahí el, sus redes sociales sería nativo, Entonces, okay. nativo Workshop, Nativo Toy Workshop en Instagram. Y en Facebook estaría como Nativo Toys. Entonces, Nativo Workshop, Nativo Toy Workshop en Instagram y Nativo Toys de Facebook. Excelente. Y estamos Va. a la orden. Perfecto. Ya está. Pues muchas gracias, Filipe. Nos, nos vemos a la vuelta. Gracias, hasta luego. Bueno, bueno. <risa>